La edición en modo sugerencias nos permite proponer al grupo cambios eh, directos sobre el texto o sobre añadir de imágenes, etc. Sin embargo, los comentarios lo que nos permiten es trabajar más eh, con cuestiones de organización del trabajo. Por ejemplo, en este documento yo puedo decidir que quiero insertar un comentario avisando de que creo que aquí vendría bien una imagen. Si os parece la busco yo. Hacemos el comentario y lo que van a hacer el resto de usuarios es que van a ver aparecer un comentario. Hay que poner perfecto. Yo sigo con la edición del texto. Respondemos. Yes. Aunque en el tutorial lo hemos visto en tiempo real, puesto que son dos ventanas abiertas, la idea es que estos comentarios puedan aparecer aunque la edición no sea sincrónica, no estemos conectados al mismo tiempo, sino que podamos irlos viendo cuando eh, contemplamos el, el documento independientemente de que estén los otros usuarios conectados. De hecho, si pulsamos el botón comentarios en la parte superior, van a salir tanto los comentarios como las sugerencias, todas las que se han ido haciendo en el documento. Una vez que el asunto está resuelto, podemos resolver y desaparece el comentario porque ya hemos distribuido las tareas.